Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos... les traigo una... una batalla Que por extraña que parezca, ahí pongo la cámara del juego eh, La que usé en ese momento, la cámara, ¿no? Eh, es una batalla con el Ferdinand Y... ¿Qué quiero mostrarles con esto? O sea, que se puedan hacer partidas buenas Con... Si tenéis un buen compañero, estamos acá con Kuche Que está con el LT. para que está muy chiquito el minimapa, ¿no? Sí Muy pequeño Bueno, ahí espero que se vea un poco mejor Ahí está bien eh, Y es cuestión de hacer las, las cosas de manera inteligente, ¿bien? O sea, tratar de pensar qué partida se va a jugar Fíjense que yo al principio trataba o pensé de ir a la zona, a la zona abierta ¿Por qué? Porque tengo un TD, porque tengo un Casa eh, Y Kucha me decía, capaz te convenga ir para la zona la zona de pesados Yo le digo, sí, puede ser, lo estoy pensando Es una posibilidad, bueno Fíjense que acá tratamos de cerrar la retícula El tiro va donde se le canta y otra de las cuestiones que estoy tratando de hacer, fíjense, siempre tratar de cuidar mi HP. Fíjense que siempre estoy cuidando mi tanque, de no quedarme quieto, de tratar de moverme, de tratar de hacer todo lo que pueda para evitar eh, que me, eh, me detectan. El bisonte me tira con AP, no me entra a esa distancia con munición estándar. Difícilmente, o sea, entrar me puede entrar. Pero, fíjense que yo tengo tapado lo que es la parte, la parte baja, la panza. Fíjate ese rebote como fue. Excelente. Y siempre un poquito anguladito, ¿bien? Porque la parte plana es... Siempre tengan en cuenta eso. Es muy importante... A ver si lo puedo poner un toque en pausa. No, no me deja. No, quería cambiar. Ah, sí, sí, mirá. ¿Ves que es totalmente plano? O sea, es totalmente chato el vehículo en sí. O sea, es muy poca la angulación que tiene. Con lo cual... Te, va, te la van a clavar toda frontalmente. Entonces, fíjate que ahí estoy tapando la, la, todo lo que es la panza. Es, él no me ve casi nada, o sea, prácticamente nada. Hasta ahí solamente va a ver él. Entonces, con un poco de angulación mía, más la distancia, más que me está tirando munición eh, AP, que tenía cargada la AP, entonces no me va a hacer nada. Ya te digo. Bueno, acá sigo estando de manera. Fíjense que llevamos 3 a 2. En menos de 2 minutos ya murieron 3 personas. Otra de las cuestiones que quiero decirles, chicos. Cuiden sus vehículos, por favor. Cuiden los tanques que tienen. No puedes tener un 50-100. Sí puede pasar. Me puede pasar a mí también. Me pasa a veces. Pero un Super Pershing en tier 8. Un Progetto. Un 50-100. Ya están muertos. ¿Entendés? O sea, traten de cuidar su propia vida. Eh, más que nada de es eso. Ahí está el bisonte de nuevo. Sabía que me iba a querer poner porque le dejé un poquito angulado. Un poquito, me cruzó un poquito de más. Porque sabía que estaba ahí para tentar lo que me dispare. Ahí sigo tratando de hacer siempre el mismo movimiento de una especie de side scraping. ¿Ves que ahí? Trato de mostrarle un poquito más el lateral para que me dispare. Para que se tiente y, y pegue. Bueno. Evidentemente de manera inteligente no lo hace. Porque sabe que no me va a entrar. Pero acá me fijo si pasa sin que me peguen. ¿Ves? Quiero ver la altura. Me pego ahí. Quiero ver que no me terminen de pegar de lateral. Cuando paso, cuando cruzo, digamos. Entonces hago eso. A ver, vamos a ponernos en esta misma posición. Por ahora... No venimos haciendo nada. Tenemos solamente 1080 de bloqueo, ¿bien? Lo cual no, no indica mucho. Sí que estamos en una posición más que nada defensiva. Pero acá ya vamos avanzando. Fíjense, otro que muere que el LTTB. Nuestro ligero. Vamos 4 a 3 perdiendo esta partida. Me aparece el Concept 1B. Ese tiro eh, fue ahí al barril. Ya me como el tiro del Concept. Pero, ¿qué hago yo acá? Mirá. Escucha eh, automáticamente se viene para este lado, fíjense. No me acuerdo bien lo que pasó porque sé que. Sé que la jugué cuches desde aquel lado. Que le puede pegar al concept si sale de lateral. Yo ahí tuve. Eso fue, el, el, el tiro que tuve recién fue RNG puro, fue mala suerte. Entonces, yo trato de. Eh, a ver, déjame ver una cosa. Les quiero mostrar dónde me la pegó. Eh, sí, en la panza ahora sí, yo supongo. No se ve por la oscuridad. Pero sí, calculo que sí. Bueno, no importa, no lo veo. Después lo vamos a ver. Ahí sale de nuevo el... El concept... Trato de Ves que el trato de la, le apunto a la rueda tractora, a la, a la oruga, para traquearlo, pero no pude. No pude. Quise traquearlo ahí para que después los de allá, escuche o el Scorpion, o cualquiera que ande por allá, o el Centurion mismo, el STA, si se asoma para estos lados, trate de... Anda por ahí el M41. Y fíjate que estamos en contra de un concept 1B, que es uno, un tanque bastante, bastante power. Ahí me la clava, obviamente esa sí me la pega 420, sale. sale de lateral, sale mal, ¿entendés? Ahí estáis viendo dónde me la pegó, y sí, sí, creo que me la pegó en la panza. Y yo voy a buscarlo, o sea, yo voy a buscar con un Ferdinand, que supuestamente es un tanque malo, me voy a buscar a un Concept 1B, estoy medio loco también, yo. Trato de cubrir el chapón de abajo, fíjate, trato de cubrir. Me la clava en la oruga y se sigue escapando. Reparo. Y me la juego un poquito porque el concept 1B es bastante duro. Fíjense, él está haciendo lo que es una especie de side scrapping, Obviamente, eh, está ocultando el chasis. Bien, es una partida que está perdida. Fíjate, estamos, estamos, ellos murieron 3 nada más. Nuestros murieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 murieron de nuestro equipo. 8 jugadores murieron de nuestro equipo. O sea, ya está directamente eh, Está liquidada la partida para, ganada para ellos. Así que, bueno, nada. Con Kucha vamos a lo que se pueda. Pero va a estar complicado eh, ganar esta partida. Prácticamente imposible. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Son todos tips tontos que, que les pueden llegar a salir una partida. Simplemente eso. Dejo, no me apuro, no me apuro. Él me está mostrando el lateral. O sea, a mí no me sirve eso. No me sirve disparar ahí apurado, al pedo. Prefiero comerme el tiro de él, pero él vuela, ¿entendés? Pero no me voy a comer el tiro de él, obviamente. Ya digo que no. Porque se la pongo ahí en la partecita del lateral justo ahí. Que esa parte plana le va a entrar seguramente Así que... Nada, no, es una buena alternativa para no desesperarse. Acá decido ir por abajo. ¿Por qué? Para espotear a todos los que están ahí arriba. Me van a ver a mí, me van a detectar. ¿Ves? Ahí se los marco. A los de arriba. Me detectan obviamente por proximidad, por cercanía. Ahí está el IS-3A. Bueno, ese no lo... Creo que no me lo dieron a mí, me parece. Lo habrá detectado Cuche, seguramente. Con el LTE que tiene mucha visión. ¿Ves? Y fíjate que yo estoy dudando mucho. ¿Por qué? Porque mirá, el, mirá la cantidad de jugadores que son ellos. Tienen el M41, tienen dos ligeros, tienen el Wansu. El 130, el Centurion, el 122TM. Y el bisonte. Ah, ahí aparece. 480, le pego. Me aparece, se apura él. Se apura. Esto es lo que les dije recién. Para qué se apuró el 130pm Tenía todo el tiempo del mundo para meterme Un bombazo, donde quisiera O sea, él se apuró Se comió el tiro, no solamente que se comió ese tiro Que encima ni siquiera me la pegó a mí Ahí viene de nuevo a la carga Yo sé que él recarga en un poquito más que yo Otra, cosa, otra cosa, cuestión que les quiero decir Yo le cargo una explosiva Es un vehículo con torreta abierta Le meto una explosiva 598 Es que le pego una guasada 598 y queda con 22 de vida. Bien. Él decide venir por mí de nuevo. Yo recargo mucho menos tiempo que él. Va, decide. No, no, no viene por mí, ¿no? No, se fue. Se tomó el palo. Bien, perfecto. Una cuestión. Le pegué dos tiros. Por decir algo, 598 y 480. Bueno, son 4 y 5, 900. 1000, 1050, 1060 más o menos. Bueno, él no me pegó ni uno. Entonces esas son tips, son cuestiones que tienen que tener muy en cuenta, chicos, a la hora de jugar. ¿Me entendés? El tipo perdió 1100 de vida y no, no pegó un tiro. Si vas a salir y te vas a comer el tiro, bueno, aunque sea pegalo, ya está, listo. Ya está, ya está jugado, ¿me entendés? Pero pegalo, asegura el tiro. Si tenés que cargar oro, carga oro y ponelo. Pero pero no no no no no hagas eso de comerte 1100 de daño eh, para no... O 1050 de daño. Para no pegar un tiro, ¿entendés? Es un consejo. Después te hagan lo que quieran. Me dan asistido por el bisonte. Fíjense que recuerden que acá estamos en un lugar donde arriba, los que están arriba en el techo, los detectamos. Bueno, acá estoy en duda, ¿ves? Estoy dudando porque todavía siguen quedando muchos de ellos. Y somos sheriff, ¿bien? O sea, me van a venir a buscar. Algunos me van a venir a buscar seguro. Porque damos oro. Otra cosa que le quiero decir. Estamos prácticamente todos los días con Kuch en directo. Yo en mi canal de YouNow. Prácticamente todos los días en directo. Ahí están los cuatro. mira ahí están marcados los cuatro. Falta uno más todavía. Eh, de abajo les dijo la plataforma de streaming que estamos prácticamente todos los días. Vénganse que hay chicos que vienen siempre y se llevan su oro. Es una forma... No te digo sencilla porque tienen que matarnos y todo. Pero, y salir con nosotros. Pero jugamos en SA cuando se puede. Cuando no se puede jugamos en NA. Pero es una forma excelente de ganar ahorita. Cagarse de risa. Ver en directo. Ver cómo jugamos. Bueno, acá somos... Fíjense, somos... Cinco de ellos contra tres nuestros Y yo estoy retocado, o sea ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí aparece la azul Me detecta, lo detecto Yo voy a buscar ese azul realmente porque Sí, porque la voy a buscar Ahí va Kuche, también viene para estos lados También Kuche está tocado, está con el LT Un buen tanque, un excelente tanque Pero eso no quita de que está, está retocado, o sea Cualquiera de ellos que te pegue Un lindo bombazo, ya está Sos pollo Ahí viene el 122TM que me viene a buscar directamente. O, sea, o por lo menos eso interpreto yo. Que me viene a buscar, por eso me quedo acá. El 122 me detecta. Yo lo detecto. Nos detectamos mutuamente. Eso es lo bueno, jugar pelotón. cucho me dice, me está mirando a mí. Lo que pasa, mirar lo que soy yo. Es una tortuga. No me desespero. No le tiro en, el, no le tiro en la parte de arriba de la torreta. Espero que el, el cañón apunta hacia abajo. Y cuando está abajo en el chapón, ahí recién le disparo. Bien. Hay que tener cuidado arriba. ¿Por qué? Porque tenés el Hawk que te puede detectar. Tenés un Walsu que te está viendo. Tenés un Centurion que anda por ahí. Y comerme un tiro así de gratis. Ahí le pegan a Kuche. Trato de hacer autopuntado. No sé qué. Así como para... El Hawk es una, una decisión respetable. Pero decide pegarme un tiro. Con hit. Ahí el Centurion bien decide avanzar. Y fíjense cómo jugando en equipo se pueden dar vuelta a estas partidas, chicos. Se pueden dar vuelta. Acá viene el Centurion con toda. 2.967 eh, de daño, ahí me viene a buscar, obviamente, ¿yo qué hago? Fíjense, trato de irme para atrás, te sé que soy una tortuga muy muy lento, pero eso nos quita que te meta 558, bien, o sea, 558, así todo, sigo tratando de, de, de... fíjate que me rompe el cañón, pero sigo tratando de ocultar la panza, me está tirando oro, y está perfecto, yo haría lo mismo, yo de hecho estoy tirando oro, Va, oro, no es oro, no existe el oro. Ya no, no, no se junta. La munición no vale oro. ¿bien? Así que es una forma de decir: Estoy tirando munición premium, munición eh, con mayor penetración. Que está perfecto. Y fíjense que de los 600 y pico que tenía de vida, casi no me sacaron nada. 3500 eh, de daño realizado, 1550 de bloqueo. Y acá yo estoy esperando porque sé que el Wansu. Yo le decía, escuche, ¿me puede llegar a matar? Y él me decía, sí, sí, si sí, tienes suerte, me saca tranquilamente 450, y me puede llegar a pegar. Tranquila, tranquilamente. Cucha que lo distrae. Estamos viendo a ver a quién está mirando. Y me está apuntando a mí. Por eso Cucha ahí por una rendija. Agarra y se lo termina. Se lo termina llevando. Bueno, amigos, fíjense que toda la partida fue en. Fue una, una cuestión negativa, Vemos siempre por debajo. Ahora, si lo jugás de manera int inteligente, si pensás lo que haces, si no te arrebatás, si no te. No te abatatás o, o haces cuestiones que no, que no son tan premeditadas, tan. Tenés que estar todo el tiempo pensando, todo el tiempo, es así O sea, para hacer buenas partidas tenés que hacer eso Y fíjate que no tengo un medianito con torreta Que me puedo mover, que puedo subir, bajar, eh, eh, asomarme, irme para acá No, es, es una, esto es una torta, básicamente eh, Es una cuestión, es un tanque que, que, que sí, tiene sus cosas buenas Pero también tiene sus cosas muy malas El tema de movilidad y todo eso es lamentable a nivel eso Pero, pero bueno, yo qué sé, no sé, me parece que si lo jugás de manera inteligente, como cualquier tanque, te puede dar su, su rédito, ¿bien? Y este en este caso, lo, bueno, lo hizo, lo hizo con creces el Ferdinand. Tiene eso, tiene esas cositas, como todos los, los TDs. Así que bueno amigos, vamos a... voy a ver si tengo los resultados, no me acuerdo, la verdad. Voy a ser sincero, no me acuerdo, pero ahora me fijo y cualquier cosa les digo. Bueno chicos, acá estamos, sí, lo tenía, lo tenía. Al final lo tenía, así que bueno, acá estamos con los resultados entonces de... Recuerden, como les digo siempre, estamos en SA, fíjense arriba el servidor, SA... Siempre que podemos jugamos en SA Así nos encontramos con ustedes Interactuamos en el chat, nos vamos riendo porque me dicen Ah, te maté Nando, no, yo te maté a vos Me van diciendo sus nicks, así yo los veo en batalla y los voy a buscar Porque si estás en el chat de mi directo Te voy a buscar, olvídate, te voy a tratar de hacer de pollo O sea, se arma un directo siempre divertido Y ya te digo, estamos prácticamente a diario Yo en mi canal de YouKnow eh, Y después voy a tratar de subir eh, o resubir partidas acá Y cuche también en su canal de, de YouTube Así que síganlo también que, que hace directos muy divertidos y por lo general lo hacemos juntos eh, para hacerlo más ameno, para hacer... O sea, que sea más cago de risa, ¿entendés? Es más, a veces los que están mirando a su directo me saludan a mí. Los que están en mi directo los saludan a él. Y hacemos así, no cuando de risa. Así que bueno, nada, lo que les decía. Maestría de primera, eh, creo que es duelista, disparar a matar. Eh, y la otra no me acuerdo. Bueno, 3.525 de daño hecho. 235 de asistido. Un poquito al concept, un poquito al bisonte. 1.500 de daño bloqueado. Y llegamos dos, eh, dos vehículos, dos kills, ¿bien? Después, eh, nada, después tenemos esto que son los resultados del o sea, daño hecho. El Centurion hizo 2792 con 3 kills. Eh, Kucha hizo 3 kills también, 2500, yo 3.525, eh, Pero fíjense que la mayor experiencia del juego nos la dio a nosotros. Creo que porque hicimos una. O sea, tuvimos un buen rendimiento con tanques como estos. O sea, pensá que con un ligero hacer 2500 es un montonazo Y con el Ferdi que es una torta Y en tier 9 encima Porque pensá que tenés el Concept, que es un tier 9 eh, Y tenés vehículos muy potentes De aquel lado, la verdad, sinceramente Un Bisonte, un 122TM, un IC3A Un Scorpion G, un Torban O sea Son vehículos potentes eh, Lo que les decía siempre chicos Traten de no irse con un cero Es un consejo nada más, traten de no irse con un cero Aunque sea pegate uno o dos tiritos antes de morir, te vas de una cagada fuiste al lugar equivocado, sabés que vas a morir porque te vienen justo por ese lado, te vienen no sé, seis del equipo rival o siete del equipo rival, o sea, medio equipo viene por ahí y estás vos con otro más, él está con un ligero y se puede tomar el palo y se va y vos te quedaste ahí con tu pesado, con tu mediano medio pesadete Trata, si te puedes ir, andate, ahora si no te puedes reposicionar tratás de pegar, aunque sea dos, tres tiritos y te vas con mil, mil doscientos mil quinientos de daño, zafaste la partida y nos vimos, entendés ya está, será eh, esa partida y será la próxima, ya está, hacer una mejor partida, pero pero bueno, nada, eso, un pequeño consejito, un pequeño tip, y después nada, créditos, eso, obviamente yo no, no casi no muestro esto, porque la verdad es que los créditos acá 125 millones no me modifica la vida ni mucho menos pero nada, esto, quería mostrarles chicos unos pequeños eh, tips, por decirlo así si les interesa, eh, después voy a estar subiendo más cositas, tengo creo que una de, una replay con un EBR también, que hicimos una buena partida, Cuchi estaba con la grille yo con el EBR 105, y no son partidas wow, super zarpadas ni nada Pero son pequeños tips para los jugadores nuevos Jugadores promedio, jugadores que quieren mejorar un poquito Que dicen a ver qué carajo hago con este tanque en este lugar Bueno, son ideas que les voy tirando más o menos Y espero que les sirva Nada amigos, muchas gracias por estar ahí Como siempre les digo, eh, cuídense, que tengan un eh, hermoso día Los quiero mucho y dejás el like, suscríbete Y seguirme en YouNow que estoy prácticamente a diario A la tardecita o a la noche eh, Si te bajás la aplicación es igual, que, es igual que YouTube es Lo mismo, lo mismo, lo mismo Nada más que ahí tenés un par de cositas más No hay delay, o sea, es en vivo Creo que tenés uno o dos segundos de delay, no hay nada Así que está muy bueno, nada amigos, gracias Cuídense, que sigan muy bien, chau chau